Las acostumbradas entregas de bonos navideños que hace el gobernador de Duarte Juan Antiguo Javier en esta época se matizaron con conflictos. que motivó la presencia de miembros del Ejército Nacional? Bueno, estamos en Navidad, por inclusión, señor presidente.